personalmente me considero un ávido lector de manga anteriormente recuerdo que de la revista shonen John, prácticamente me leía el 80% de todas las historias que se publicaban eso fue hace como unos 5 años y lamentablemente me di cuenta de que era muy repetitivo casi todas las historias encontrar algo que fuera diferente que destacara el típico shonen de batallas era muy difícil en esta revista y aún así era la más popular y las series que pasaban también las personas como que las miraban como los representantes del manga de Japón en el exterior. Algo que me pareció muy pero muy extraño por la misma razón que mencioné antes, no había absolutamente ninguna diferencia entre un manga y otro. No me tomen a mal, algunos de mis mangas favoritos de acción son de la Shonen Jump, por ejemplo, Hunter x Hunter, Katechio, hitman reborn y algunos también que se salen de las cosas de acción como lo Fan fanservice bueno no hablemos de eso la cuestión es es difícil que un manga despegue en esta revista ¿Por qué? porque comienzan todos siendo el típico manga de acción y aunque los mangakas tengan tal vez la intención de expandir la historia a algo mucho mucho más interesante tienen que pasar un lapso de tiempo en el cual tienen que probar su producto para que los lectores lo miren y lo prueben y pueda continuar Y es por eso que hay una gran cantidad de series que simplemente comienzan No agarran ese despegue con los lectores y es cancelada Aún por muy buena que parezca que vaya a ser en un futuro Ahora, ¿Qué pasa con los mangas que son diferentes? Es este el punto que quería llegar porque la recomendación de esta ocasión es para uno de ellos que te atrapa desde un inicio no necesita ese tiempo de despegue, él ya arranca con todas las intenciones de que tienes que leerlo te va a gustar y que la trama te va a absorber para que lo sigas queriendo leer en el futuro este es The Promised Neverland*, que en español podría ser el nunca jamás prometido en resumen la historia es sobre un grupo de niños que se encuentra en un orfanato bastante tranquilo, bastante normal, ordinario, muy amorosa a la persona que los cuida. Eh, todos los días ellos tienen permiso de ir a jugar después de hacer sus estudios, todos los días ellos tienen comidas banquetes enormes para satisfacer todos los gustos que ellos tengan, tienen juguetes en todo momento y les dan sus caprichos siempre que sea posible. Lo extraño viene en que de pronto hacen sus test de sus estudios y son prácticamente test universitarios, exámenes que solo vas a ver cálculo avanzado, literatura compleja y etc. De pronto notas que todos visten igual como si fuera un uniforme o una bata, de pronto ves que todos están marcados con un número serial en el cuello y bueno, te das cuenta que esto... Significa que va a ocurrir algo. Cada página que pasas empiezas a pensar: bueno, esto es como ratas de laboratorio, son especímenes para algún tipo de prueba, es trata de niños. Pero sigue estas páginas, todo sigue normal. De pronto, la historia cambia a que uno de los niños del orfanato se va a ir con su una nueva feliz familia, es adoptado. Y pues todo parece normal nuevamente. Entonces aparecen los tres protagonistas. Que de por sí son los más inteligentes en todo el orfanato y se dan cuenta de algo crucial. La niña dejó su peluche favorito antes de irse, por lo que lo acompañan a la única salida que hay del orfanato porque está bordeado por muros muy altos que no dejan ni siquiera ver qué hay fuera de él. Y de pronto se dan cuenta de que la niña ha sido asesinada y unos demonios o monstruos. Parecieran estar ahí buscando cómo comérsela o saciarse con su carne. Y ahí te das cuenta que esto más bien es como un criadero de niños humanos para dárselo a comer a bestias superiores, por así poner. Y entonces la trama se desarrolla como que si fuera un prison break. Tienen que escapar este grupo de niños que son más de 15. De este orfanato que está cuidado por una mamá. Que es básicamente una especialista estratega. Que no los va a dejar escapar. Y que les está diciendo bueno inténtenlo porque va a ser imposible. Entonces la trama se desarrolla de esa forma. En la que los tres protagonistas. Norman, Rey y Emma. Cada uno con sus personalidades muy marcadas. Intentan eh, hacer el plan perfecto para escaparse. De ahí no les quiero spoilear más, pero les voy a decir esto. Es una historia que tiene una inmensidad de giros inesperados que no crees que sea posible que pasara en este tipo de historias. Porque siempre estás acostumbrado a que el protagonista vaya a ver la delantera, siempre le va a salir bien y no siempre es así en este manga. Por lo que te lo recomiendo si te encantan esas historias con mucho suspenso. Y que también les gusta jugar con tu mente para que creas que algo va a pasar y algo completamente diferente cambia todo el panorama. Eso es el por qué recomiendo esta historia. La cual es hecha por un mangaka que realmente es bastante nuevo y no lo había escuchado. Y según Leo pues tampoco ha tenido mucho alcance en otras historias que ha hecho. Su nombre es Kiao Shirai. Esta es la primera historia que realmente ha sido serializada y el arte es hecho por Posika Demisu, quien es un artista que ya ha tenido bastantes ilustraciones en otros tipos de trabajo pero que voy a criticar un poco el arte porque tal vez aunque sea excepcional en lo que son la creación de personajes y también de escenarios les falta un poco al momento de hacer bastante movimiento o escenas de acción ya que se miran horribles algunos personajes en ese entonces no creo que sea por falta de habilidad del artista sino más bien porque no está acostumbrada al ritmo de trabajo el cual es prácticamente semanal tener 19 páginas listas de arte completamente intrincado entonces pues esta es la recomendación que quiero hacer no sé cómo están las editoriales españolas porque yo creo que aquí por lo menos en Latinoamérica no lo han todavía trabajado ninguno de los tomos, solo los he encontrado en inglés pero por supuesto siempre pido que apoyen a sus autores originales comprando los artículos con su licencia y pues de momento es de leerlo a lo pirata, pero no dejen pasar la historia, les prometo que más de alguno les va a encantar así como a mí y si tienes alguna otra sugerencia que quieras que publiquen alguna recomendación o también que me recomienden a mí pues claro déjenlo en los comentarios también eh, un like a este video y una suscripción nunca está de más les habla que el curioso hasta la próxima